¿Eh? Bueno. Mark Zuckerberg ¿Cómo? Facebook Mark Zuckerberg yeah. yes. ¿Eh? singleta me... no de nosotros me da like ¿Eh? ¿Eh? <risa> sí. Facebook cambia de nombre ahora se llama se llamará Meta señores uh. para los los vagos lectores que hay sí. que dan mal en los títulos y arrancan que yo he visto estado ya dije, ¿qué? ¿Qué va a cambiar de que han cambiado Facebook visto en la pantalla del dispositivo en Sausalito California Mark Zuckerberg anuncia nuevo nombre de la red social Meta durante un evento virtual el jueves 28 de octubre del 2021 el director dijo que su compañía cambiará de nombre a Meta un esfuerzo para abarcar su visión de realidad virtual para el futuro, lo que Zuckerberg llamó el metaverso. Lo que él va a cambiar, atención, los usuarios, lo que leen los encabezados nada más, es la compañía que abarca todas sus empresas, que se llamaba metaverso. Ahora se va a llamar Meta. Que no es Facebook que va a cambiar. Facebook sigue igual y Instagram no, porque también. Facebook es Facebook una plataforma de ahí, de, de esa compañía. Claro, esa, esa compañía igual que, que se llamaba, o sea. atención, Metaverso. Facebook no va a cambiar, se va a quedar igual Facebook. Echa para acá, echa pa acá. Facebook no va a cambiar el nombre. Es la compañía que abarca, que es de Mark Zuckerberg. Que está en Instagram. ¿verdad? la vía, Lona? Instagram, oh, sí. WhatsApp y WhatsApp y Facebook. y Facebook. ¿Ok? Ya hecha para tragar. <ríe> un close también. Los escépticos apuntan que parece ser un intento para desviar la atención de los papeles de Facebook. Un documento filtrado que ha revelado la forma en que la compañía ignoró reportes de, advertencia, de advertencias interno sobre los daños de su red social, creó o oh, magnificó el mundo. Señores, así es, este joven multimillonario. Yes. ¿Eh? Dice, sí es. Y sencillo, ese hombre no anda de que... Un bobo ahí con eso. Nosotros lo hablamos aquí, sí. ¿Eh? los problemas que ha tenido Facebook. ¿no? Sí, sí. Partió con nosotros Camila Merejo. Nuestra compañera. No sé. Shwashoneko. Prima de Shwashoneko. No me llamo el Señores, para que sepan, me tienen loco. de que va a cambiar ya. A le mi meta. A mi meta.